¡Guau! Wow. Wow. Ya sería kiss. ¡Go! Decido protegerte con mi amor. Uh. ¡Beso de justicia! Ya sería kiss. kiss. ¡Kiss! Siempre ten una sonrisa para poder hablar del mañana. A los que perturben la paz, no los perdonaré. Para mantener el brillo, pam ba, pam bam vamos ya ba, ba, ba. Con este poder sagrado que acaba de despertar Coraje es algo que todos podrían tener No tengas miedo, haremos frente a la oscuridad Vamos a punta, ta da, dan, dan golpe-cohete cohete Ya yeah. Los venceré, da-dan-dan, dan, patada de fuego ¡Wow! No perderé, no me pueden vencer Pelén por el poder del amor! ¡Ya sería aquí! ¡Vamos! Decido protegerte con todas mis fuerzas sí. ¡Ya sería Kiss! ¡Vamos! Hasta usaría mis latidos como arma sí. ¡Hacia la victoria! ¡Ya sería! ¡Kiss! Sí. ¡Ya sería Kiss! ya sería kiss Decido protegerte con todo mi amor sí. ¡Ya sería Kiss! Go. El beso de justicia te enviará a volar Nuestra pasión no tiene rival ¿Qué? En fe en el amor, con amor te protegeré. Ya sería aquí. Ah, ya sería aquí, Stadandan. Yo creo que me pasó un poquito. Bueno.